A ver, a ver, me van a contar si se ve bien. Estamos haciendo un experimento y si se oye bien. ¿Está bien? Shalom, Javerín, qué gusto que se oye bien. Este Y espero que estén disfrutando conmigo el paisaje del barco pirata. Hoy está un, la, la visión está un poco nebulosa, pero allá al fondo se ve el mar y el sol empieza a caer a mis espaldas. Y yo también lo estoy viendo en una pantalla delante mío, igual que ustedes. Quiero, quiero compartir con ustedes hoy algo que nos quedó pendiente la semana pasada. En nuestra allá de la semana pasada, en el capítulo 19 de Baricrá no, no es el 19. Bueno, en nuestra para de la semana pasada, hay un verso, un pasuk que dice, ya les digo exacto dónde, sí, Baikra, Levítico, 19, verso 17. Este verso dice así, digo en hebreo y empiezo a intentar traducirlo. et amiteja, velotisa Traducción. La palabra lesogías usualmente quiere decir probar algo. Dar una hojaja es dar una prueba de algo. En este contexto, en general, ese verbo lesogías que está aquí conjugado dos veces, ojeaj tojía, se suele traducir al español por reprensión, por reprender. Reprender, reprenderás a tu camarada, a tu colega, a tu prójimo, Primero, y segunda parte de nuestro verso, y no cargarás por el pecado. Y acá nos vamos a encontrar con uno de los aspectos fundamentales de esa responsabilidad colectiva, de los unos por los otros, esa responsabilidad recíproca, de que nos pone a todos conformando una única red, como todas las moléculas de agua de un río hacen un río, y así, ¿y de qué modo somos todos corresponsables de algo que es colectivo? Y es fundamental, dicen los mefarshim en general, los exégetas, y a continuación vamos a abrir el libro a Abad Haim, del jajam Menashe Menachem que ya lo hemos frecuentado alguna vez, y trae, caramba, trae algunos chispazos analógicos muy interesantes para el tema. Pero ante todo, dicen nuestros sabios que la mitzvá de leogías de, de reprender al prójimo funciona básicamente del siguiente modo. Si tu prójimo hace algo que va contra las mitzvot de la Torah, y es en general contra todas las mitzvot de la Torah, pero... En el estado tan patético de conciencia en que se encuentra la mayor parte de la humanidad, vamos a priorizar y vamos a focalizarnos en las mitzvot que tienen que ver entre el hombre y su prójimo. Las mitzvot que tienen que dar lugar a lo más importante que espera la Torah de nosotros: que, es que hagamos justicia y shalom. Y que eso lo hagamos con compasión. Entonces enseñan nuestros sabios que cuando alguien hace algo que va en contra, y que entonces yo sé que se está haciendo un daño a sí mismo, y también le está haciendo un daño a todo el colectivo que me incluye. Entonces yo debo reprenderlo, debo hacerle notar que lo que está haciendo está mal. En principio, y por supuesto, si lo que él está haciendo lo hace en privado, solo en privado puedo reprenderlo. Porque tengo del otro lado una prohibición, algo que me explicaron los sabios en Pirquea bot que dice... El que pone blancos, hace palidecer de vergüenza el rostro de su prójimo en público, no tiene lugar, dicen nuestros sabios, en el mundo por venir. Y en otro lugar, en la Gemara, vuelven a aclarar que el que vergüenza en público a su prójimo, es como si lo matara. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si una persona comete un pecado contra la Torá, un pecado contra la Torá en términos de mitzvot entre el hombre y su prójimo, quiere decir algo que va contra el shalom, que va contra la justicia, que va contra una sociedad piadosa, que va contra la tzedakah, como era el caso de los sodomitas. Si hace eso en público... Tú tienes que reprenderlo en público para evitar que arraste tras de sí, con su mala influencia, a muchos más por el mal camino. De modo que hemos hecho un inicio, un inicio de idea de cómo funciona desde la responsabilidad recíproca esa mitzvah tan cara de. Reprender al prójimo. Y, y hay una salvedad más que hacen nuestros sabios en, en, en distintas interpretaciones, en distintas lecturas. Dicen nuestros sabios varias veces, te advierten, esta mitzvah está limitada a que haya alguna posibilidad de que Él preste atención a tu reprensión. Si Él presta atención, si tú de verdad vas a ejercer influencia al reprenderlo y lo vas a estar ayudando a que deje de hacer, eso que hace mal, entonces hazlo, y hazlo como un mosquito que no para de acercarse y de rodearte y de zumbar alrededor, hasta el límite, un instante antes de que veas que si sigues se va a poner violento y te va a pegar. ¿Ven qué belleza? Ahí, como se ve el reflejo dorado plateado del sol sobre las aguas del Mediterráneo, ahí en esta esquina de la pantalla. ¡Qué maravilla! Pero visto esto que hemos visto como inicio de nuestros sabios, eh, veo desde acá, los veo muy chiquitos, pero reconozco que Aidea está por ahí, por si alguien quiere levantar la mano, puede ser un buen momento, antes de sumergirnos por unos minutos más, en lo que el libro Abad Haim nos va a comentar sobre esto, en el final de su comentario sobre Parashat Behar. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, agregar algo? Nadie me está escuchando, seguramente, o nadie está entendiendo lo que digo. A ver, ¿Alguien que me confirme que están ahí, aunque sea? Aquí estamos. Shalom, shalom. ¿Alguien habló allí? Eh, yo acabo de entrar, no escuché lo que dijo antes, pero estoy confirmando que sí se escucha. Baruch Hashem, maravilla. Bueno, entonces vamos a dejar intervenciones para después del próximo bloque. Voy a ir leyendo en hebreo. Tenemos aquí el libro, ocupa casi dos páginas. El, el parágrafo al que nos queremos dedicar por unos minutos. Voy a leer algunas partes salteadas de él y vamos a ir comentando. Dice aquí el jajam menashe, Corena im lector agradable, te estoy trayendo ante ti una de las mitzvot, una de las 613 mitzvot, no algo que es una costumbre o una tradición o una interpretación, sino específicamente una de las 613 mitzvot concretas. Como está escrito en Baikra, como dijimos al principio, reprender, reprenderás a tu colega, a tu camarada, en hebreo, Amiteja, admite varias, varias, varias traducciones. Primero que nada la mitzvah doble, ojeach tojías, reprender, reprenderás. Que es muy importante y que debes insistir en eso. Al menos dos veces van a fijar nuestros sabios en Alajá. Reprender, reprenderás a tu camarada, primero que nada. Y segundo, y no cargarás por él un pecado. Y dice, porque somos todos responsables solidarios los unos por los otros. Se preguntaron se preguntaron los exégetas, ¿qué quiere decir que te agrega, y no cargarás por él un pecado? ¿No alcanzaba con, lo, con, con decir que debes reprenderlo? Entonces vamos a, de la mano del jajam menashe, vamos a otro caso que nos viene a enseñar de otro modo, básicamente este mismo rumbo de pensamiento. Dice Moshe al pueblo de Israel en otro punto de la Torá, Repasando la historia de lo que ha acontecido hasta ahora que estamos en el desierto, dice: im y boteja La traducción de esto habitualmente es: Con 70 almas descendieron tus ancestros a Mitzrayim. Y esto está bien, porque en español, cuando yo digo un sustantivo, mi sustantivo va a acompañar siendo pronunciado o expresado en singular o en plural, al número de ocurrencias del mismo que estoy diciendo. Por ejemplo, si tengo más de una alma, voy a decir almas. En cambio, si tengo una sola, voy a decir alma. El plural o el singular están en el sustantivo que uso. En hebreo no siempre es así. De modo que aquí si quiero traducir literalmente de verdad, no dice con 70 almas dice con setenta que son muchas, y entonces dice alma en singular. Y viene la Torah a decirnos, nos enseña el Jajam Menashe, que todas estas almas son como una sola alma. Todas estas almas son recíprocamente solidarias en red entre sí, cada una por todas las demás y cada una por el colectivo. Del mismo modo que está escrito cuando el pueblo de Israel se formaron al pie del monte Sinai para prepararse a recibir la Torá, no está escrito que los hijos del pueblo de Israel, como dice por todos lados la Torá, Bne Israel, los hijos de Israel, se juntaron allí. Sino que dice, Baihan Sham Israel, tanto el verbo, como el sustantivo, el verbo vahijan, y acampó, hoy acampará, pero hoy no lo precisamos en el futuro en el contexto, y acampó Israel, acampó, según el Midrash, somos tres millones de personas, esas tres millones de personas acampó en singular, por la misma razón, porque solo siendo una unidad, todas cuyas, como si fuera partes con ilusión de separatidad, son recíprocamente solidarias y recíprocamente responsables entre sí. Solo de ese modo íbamos a ser capaces de recibir la Torah. Y es por eso que agregó la Torah a la mitzvah de la reprensión la advertencia: de ese modo no cargarás por él un pecado. Porque si él está cometiendo esa profanación, ¿Ustedes están escuchando conmigo ese avión que está completamente invisible? Bueno, ya pasará. Eso sucede mucho por aquí. Porque al ser recíprocamente responsables los unos con los otros, si tengo la capacidad de reprenderlo, de ayudarlo a corregir su camino y no lo hago, entonces soy socio de su pecado también. Podemos irnos para seguir ahondando un poco más en el alcance de esto. Podemos irnos en el Talmud hasta el Tratado de Sanedrín, si no me equivoco, en la hoja 4, página 1, que habla de que en la generación de Tzidquiao, creo que es Zadakías en transliteraciones al español, Tzidquiao era un rey del pueblo de Israel, un rey tzadik, un rey justo y bueno. Y sin embargo, la mayor parte del pueblo, y también los ministros que le rodeaban y sus subordinados, no eran buena gente entre ellos, y practicaban idolatría, y, y eran una generación bastante detestable como colectivo. Y el Midrash habla aquí en el Tratado de Sanedrín, de que el creador pensó, pensó, se consideró, tenía... El nivel de mal que pensó en dar vuelta al mundo, producir un montón de catástrofes para que el mundo cambiara por completo. Y sin embargo, el rostro de Tzirkiahu le hizo cambiar de idea. ¿Se acuerdan que estudiamos en el libro de Xavier y tantas veces que en la expresión del hombre, en la expresión del rostro del hombre, se refleja su tzelem, se refleja la impronta divina que hay en él, y cuán viva está, y cuán consciente en términos presentes está. Y la camarada entonces sostiene que Tzidkiau, el rey, era un tzadik tan alto, un hombre tan elevado, que por el mérito de él, el creador decidió cambiar, el crédito de él se ponía del otro lado de la balanza de todo el mal que había en el mundo, y alcanzaba para salvar el mundo. Y sin embargo, sin embargo, está escrito en el libro de, de, Irmiahu, perdón, de Jeremías, capítulo 39, que el rey Tzidkiyahu, que era ese tzadik inmenso que les acabo de contar, hizo el mal a ojos de Hashem. A tal punto hizo el mal a ojos de Hashem que recibió un castigo atroz, un castigo mucho más terrible que la misma muerte. Porque vino Nebuchadnezzar en sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y degolló a los hijos de Tzirkiahu, sentados sobre su falda. Y después de eso, o no después, pero a él le arrancaron los ojos y luego lo torturaron hasta la muerte. Y entonces... Me acabas de decir que Tzirquiahu era un chadí, un justo sagrado, de tal nivel que el mérito de él alcanzaba para nivelar todo el mal del mundo y así salvar al mundo de la debacle. Dicen nuestros sabios ahí en Sanedrín que Tzirquiahu, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue el mal terrible que hizo? El mal terrible que hizo no fue sino que no reprendió al pueblo por todo el mal que el pueblo estaba haciendo. No reprendió a sus ministros, no reprendió a los gobernadores locales, no reprendió a los jueces. No vino a hacerles notar que estaba muy mal lo que estaban haciendo y que había que rectificar los caminos. Y claro, no lo hizo porque tuvo miedo, pero visto que en la dirigencia del país, debajo de él, era donde empezaba todo este mal. Tuvo miedo que todos esos tipos, que eran los que de verdad tenían el poder, y tenían el poder militar, y tenían el poder económico, tenía miedo de que lo mataran. Y por consiguiente, no los reprendió. Y claro, cuando tú eres un rey. Entonces, además de que todos tienen responsabilidad de recíproca los unos por los otros, tú tienes responsabilidad por todos. Y eso, cuando tú eres un rey, cuando tú eres un guía, cuando tú eres un maestro, eso es mucho más importante que la vida misma. De aquí aprendimos, continúa nuestros sabios si y sigue citando, el Jajam Menashe, que no porque sí, no así porque se le dio la gana al Creador, cayó fuego de los cielos y el azufre y el fuego quemaron las ciudades de Zdom, Sodoma y Amorá, Gomorra, sino porque ellos tenían leyes, y esas leyes eran malvadas. Y esas leyes incluían, aparte de la negación de la tzedakah, la negación de la justicia, la negación de la caridad, incluían la refutación de, toda, de todo intento de ayudar a otro a enmendar sus caminos. La maldad estaba entronizada, la maldad era ley. Y entonces no había cómo rescatarlos. Ah, y estamos llegando sobre el final de aquí. Y vamos a leer en el tratado de Shabbat, también del Talmud de Babilonia, hoja 119, página 2, que, prestad atención, hemos estudiado de tantos modos distintos, y ni hablar ahora en el Homer, las razones por las que se destruyeron los templos, los dos templos de Jerusalén, que simbolizan las razones por las cuales se, se estrangula la conexión entre el creador y creación, entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy. Hablamos de la idolatría, hablamos de la profanación de las mitzvotes entre el hombre y su prójimo, del robo de la maledicencia, dicen los sabios en el tratado de Shabbat, y es un resumen de todo eso. No fue destruida Jerusalén, sino porque no se reprendieron los unos a los otros. Nadie asumía responsabilidad por la profanación, por la transgresión, por el acto de mal que hacía el otro. Todos veían que sus prójimos sus contertulios actuaban mal y sin embargo era más cómodo no reprenderlos y entonces uno también degradarse a ese mismo estándar. Y a la postre, eso de que no se reprendieran los unos a los otros, eso de que no estuvieran atentos a que el bien sea siempre mayoría, no estuvieran atentos a producir aunque sea la luz, que estaba en sus manos producir para que esa luz de la cantidad que fuera hiciera retroceder la oscuridad de ahí que se generalizaran todos esos pecados que nombramos siempre cuando decimos ¿por qué se destruyó el Beit HaMikdash? ¿por qué se destruyó el templo? porque si no cuidamos unos de los otros si no estamos tomados de las manos y no nos ayudamos y nos guiamos los unos a los otros. Y nos observamos los unos a los otros. Mira, tengo la sensación humildemente de que esto que estás haciendo no es bueno para ti. Tengo la sensación de que con eso que estás pensando hacer, a la postre puede que fugazmente sientas que te haces bien a ti mismo, pero a la postre va a redundar mal en círculos concéntricos a ti. E inevitablemente eso va a repercutir en ti. Y el bien que vas a experimentar va a ser fugaz. Y así, si no hacemos eso, entonces, entonces estamos atrayendo el mal sobre nosotros mismos y sobre todo el colectivo de que formamos parte. ¡Ay! Pobre Kiau, lo que tuvo que sufrir. Por, solo porque no se dio cuenta que valía antes la muerte, a no intentar, como rey, como guía, como pastor, guiar a su grey de retorno hacia el camino del bien. Mm. Hasta, aquí, hasta aquí nuestra cita del libro abad Haim, para hablar de, seguramente, no solo una de las mitzvot fundamentales, Tampoco solamente de una de las mitzvot más relevantes a nuestra propia vida, sino de una de las mitzvot más sabias, maravillosas, reveladoras, y que ponen en nuestras manos herramientas para ser verdaderos obreros de Geulá. Esta es la hora, la puesta de sol, los vecinos están empezando a aparecer en sus terrazas. Nadie se quiere perder la puesta de sol tan bonita. Bueno, nadie, no es cierto, son minoría pero los que lo hacen salen aquí todos los días antes de la puesta del sol justo que yo estoy viendo en pantalla junto con ustedes. Esta mitzvah, de alguna manera, es la mejor síntesis del sueño del Templo de Pasos. Tenía que decirlo. Es el lugar en que nos ayudamos unos a otros, nos prendemos luces unos a otros, nos alumbramos el camino, nos servimos de linterna, la, la metáfora que prefiráis. Eso mismo. Eso mismo, amigos. De eso se trata. Esa es la mitzvah fundamental a que debemos abocarnos si queremos darle a nuestras vidas en presente el más alto y maravilloso de los sentidos que tenemos capacidad de darles. Fortaleciendo en nosotros mismos y en derredor ese vínculo maravilloso entre lo divino que, es, que hay en mí y lo divino en que soy. Hasta aquí mi fase monologal. ¿Quién quiere decirnos algo? ¿Quién quiere comentarnos algo? Ya sea de esto que acabamos de hablar o, provisto que estos son nuestros encuentros de tertulia informales, de cualquier otro tema que le resulta candente o de los contenidos que hemos compartido en el último par de días, que no nos hemos visto aquí en live, adelante. Es de ustedes, yo me voy a servir un mate. Caramba, ¿qué sucede? ¿Es, ¿Es que no quieren hablar o tenemos algún problema técnico? ¿Está? Hola, hola. Hola, ¿sí se me escucha? Claro. Ah, buenos días, Rapa, acá. Buenas tardes por allá. Ay, pues salud, yo sí salud. tengo una duda muy grande porque al respecto de esto que está hablando... Porque no me está resultando muy sencillo ya observar que, por ejemplo, hay bullying en un grupo donde estoy. Ya hicimos reglamento y todo, pero no siento como la fuerza del grupo muy, como muy puesta para, como para presentarlo y como para de veras decir, ¿sabes qué? Pues aquí hay elementos que están molestando gente, que están haciendo comentarios que lastiman, discriminatorios. Entonces, no sé, yo siento que, que me lo vuelvan a presentar hoy y en estos días es que tengo que tomar acción. Solamente quisiera un consejo como para como para ir con más, con más certeza. Entonces, pues sí me gustaría escucharlo. Muchas Bienvenida. gracias. Bienvenida. Por favor, bienvenida, qué belleza. Vaya pregunta difícil, eh, porque uno tiene que evaluar muy en presente y muy de acuerdo a las circunstancias específicas del grupo en que estás y a la razón por la que estás ahí. Porque fíjate, como dijimos, una de las condiciones para que tenga sentido cumplir la mitzvah de tu jejá, es que creas que hay, aunque sea la mínima posibilidad de que te escuchen la mínima posibilidad de que quieran enmendar sus actos. Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Después, dependiendo de quién es el grupo, quién es la gente que lo conforma, eh, por qué da la impresión que hacen lo que hacen, si es algo que es con natural a la cultura de ese tipo de gente, como lamentablemente pasa tanto. Hay un montón de grupos en los que formo parte, y en los que, por ejemplo, en esos grupos no siento que haya la más mínima posibilidad de conseguir nada reprendiendo en ningún modo que yo conozca, que no vaya a resultar en nada que no sea que me hagan bullying a mí. Entonces, en buena parte de ellos callo. Eh, en otros, lo que trato de hacer es no referirme por el tipo de grupo y por el tipo de gente que lo puebla, no referirme a, a la oscuridad que otros arrojan, sino solo tratar de agregar luz. Eh, digamos, por ejemplo, el grupo WhatsApp de, del barco pirata de este bendito edificio, este, la gente pelea por muchas cosas eh, que, no, que, no, que no me atañen. Hay tres o cuatro que intentan reprender y conducir las cosas hacia el Salón de modo bastante creativo, pero generalmente con muy poco éxito. Y yo que soy bastante nuevo y recién llego y los temas por los que están peleando no me atañen. Entonces, eh, les hago lloviznas de metáforas buenas, les, les doy videos muy cortos con cuentos o, o poemas en hebreo que van derecho al corazón para tratar de despertar a alguien a reflexión. Eh, ¿Hay algún que otro grupo del que formo parte en el que no tengo, no hay nadie que haga eso? Y en, y, en, y en los que siento que hay gente que solamente por, por incultura se comportan de ese modo y no imaginan cuánto mejor sería la experiencia si se condujeran de otro y entonces ahí sí, lo que suelo hacer es cuando alguien se pronuncia de modo muy inconveniente en público, en el grupo, en general tiendo a abrir un chat con él en privado y tratar de ayudarle a ver cómo puede darle un giro, no solo a su actitud en el grupo, sino a la luz de su actitud en el grupo, a su vida en general. Este, lo que hay que tener claro es que es una prioridad uno, eh, ser de quienes aproximan los círculos de que formamos parte a la justicia y al shalom a que haya bien, a que haya bondad, a que haya empatía, a que haya alguna medida de responsabilidad solidaria entre la gente. <coughs> eh, hay que tener en claro las condiciones previas, porque si no uno puede salir muy malherido, y eso a veces no conviene. Ha habido más de un grupo, en más de una plataforma, cuyo contenido me interesaba, pero a la luz de la violencia que reinaba, levanté las manos y sinceramente me fui. Eh, a veces también hay que hacer eso para salvaguardarnos a nosotros mismos, salvo que tú seas la reina, el rey, en ese grupo, el pastor, el que debe guiarlos. Y entonces ahí sí hay que reprender, a veces en privado y a veces en público. Las variables van todas por ahí. Eh, Espero estar ayudándote a que te respondas tú misma la pregunta con los hilos conductores, con las variables que juegan para llegar a tomar una decisión en los términos que, que la Torá trata de, de indicarnos. Recuerda que está también la reiteración de reprender, reprenderás. ojeas, tojías. No se puede enseñar nuestros sabios juzgar a nadie por algo que, que hizo, por lo que no fue advertido, reprendido, al menos dos veces. O sea, no lo puedes juzgar si no está clarísimo que él sabe lo que está haciendo y tú mismo, o alguien que está del mismo lado que tú, lo reprendió y se lo advirtió en más de una ocasión. Eso también es muy importante. No apresurarnos a juzgar, a dejar a alguien afuera solo porque es el que arma todo el lío, sin haber intentado ayudarlo a dejar de ser el que arma todo el lío. Hasta aquí, por favor, si, si hay algo más en el que podemos darle una vuelta, solo dímelo. Espero que esta pequeña respuesta te sea de ayuda. Sí, rap muchas gracias, porque son dos grupos, uno en donde, es como réplica, uno en WhatsApp y otro en Telegram, entonces... El, el, el tema es en WhatsApp, porque el de Telegram yo lo, ahora chico sí como usted dijo, yo soy la reina, yo lo creo entonces ahí están como muy claras las cosas. Entonces pues evaluar cómo está, con todo lo que ya me dijo, voy a evaluar bien eh, la permanencia en WhatsApp, lo que ya me dijo de las dos veces. Y, y bueno, voy a, voy a esperar hoy en la noche a, dar, a que mañana me llegue una respuesta con todo esto que ya me dijo. Con ayuda de Sí, exactamente en la noche. Voy a con la ayuda de Hashem ya en la noche. Seguro encontraré más más pautas. Cuéntanos Entonces, en pues los próximos días cómo siguió la hagan Ándele pues, está bien. Muchas gracias, Raf. Un abrazo a ¿Así? todos. Lo mismo. Qué gusto, qué gusto de esas reuniones. ¿Quién, ¿Quién quién sigue? ¿Quién nos dice algo más? ¿Qué tal, Raf? Empieza por oscuro. Shalom, shalom. ¿cómo le va? Eh, hermosa vista, eh, solo una consulta con respecto al tema, en esto de corregir. Cuando es la familia, y en temas de idolatría, también se tienen que poner las pautas de advertencia de que están haciendo algo mal, pero me imagino, es lo que yo hago, es siempre manteniendo la paz en la familia, ¿no? Porque... Obviamente mis creencias son totalmente ajenas a la idolatría. Pero aquí en Latinoamérica, Guatemala, que es el país donde yo estoy, es, está encarnizado esto. Entonces, trato de mantener la paz, trato de no meterme en temas de corrección y todo esto, pero escuchando la plática de ahorita me queda duda. Eh, bienvenida, bienvenido, más vale. Eh, yo creo que tú sabes la respuesta porque la dijiste enseguida después de la pregunta eh, te voy a dar un consuelo no, no es en Guatemala vivimos eh, probablemente en la generación más idolátrica de toda la historia de la humanidad eh, estamos estamos rodeados de idolatría por doquier idolatría es eh, la del dinero también y de la idolatría es la de las estrellas si queremos ir en las estrellas de Hollywood digamos eh, idolatría son todo un montón de, de cultos New Age, estrafalarios, en los que cantan y rezan a todo tipo de inventos, este, mezclados de todo tipo de tradiciones. Eh, todo eso es idolatría. Enseñan nuestros sabios, y lo hemos compartido varias veces, todo, todo quien tiene hoy lo que hace falta para estar en Shalom hoy. Y duda si mañana, y tiene miedo por mañana. Rashi dice en el Talmud, no me acuerdo en qué hoja creo que del tratado de Brajot, que es la gente que teniendo hoy para hoy, seguro, tiene miedo de si tendrá para mañana, se llaman K'tanei Amaná, K'tanei Emuná, pequeños de fe. Y los pequeños de fe... Tienen cultos idolátricos. Creer que es de modo directo una ecuación que no incluye a Dios. Hay una ecuación que de un lado es un montón de tiempo en el que tú haces algo que más te dice que hagas. Y del otro lado de la ecuación hay una cantidad determinada de algún tipo de dinero con el que pagas cosas durante un mes. Creer que la ecuación se resume en eso, sin Dios de por medio. Eso es pura idolatría. El sustento proviene del creador. Y nosotros hacemos cosas más altas o más bajas que nos llevan a ser acreedores de sustento o meritorios de sustento. Pero tener miedo, ser vanidoso, tener orgullo de mí, yo hice. Todo eso es idolatría. El enojo es idolatría, la cólera. Cuando yo me enojo, creo que yo sé mejor que Hashem cómo deben ser las cosas. Cuando yo me enojo, yo estoy diciendo yo quiero controlar esto y me siento muy frustrado porque yo no estoy en el control. Y tú nunca estás en el control. De modo que tú te diste la respuesta junto con la pregunta. El shalom es un bien supremo. Eh, si estás hablando de... Mitzvot de culto, bueno, empieza, digo, si me estuvieras diciendo que donde tienes que reprender es por buenas y malas cualidades, si me estuvieras diciendo que a quien tienes que reprender es a alguien que roba, por ejemplo, ves ya mismo y haz todo lo que esté en tus manos hasta un milímetro antes de que te pegue. Pero cuando estamos hablando de que alguien tiene creencias equivocadas, que lo llevan a desarrollar todo un sistema de pensarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo torcido, errado, caramba, en general en esos casos eh, arrojar mucha luz encima eh, es mucho más eh, exitoso y práctico y eficaz que salir a reprender, eh, salir a mostrar hasta qué punto... El, el entorno de, de Muná completamente monoteísta en un dios que no es cuerpo y que es en ti mismo una cantidad de cualidades que tú caminas para instalar en ti, para remedar en tu propio sistema operativo. Y el camino de Sabiel en, en, en última instancia... Eh, dar ejemplo de caminos de Shalom que es el 610 y entonces dar ejemplo de Torá que quiere decir dar ejemplo de conocimiento de ley dar ejemplo de estar tomando para mí la ley del creador la ley de ese Dios que creó todo pero directamente como modo operativo de mi vida sobre la tierra y entonces mostrar con qué felicidad hago un pacto con eso, porque ese pacto me pone en una conciencia, que es 612, por supuesto, ese pacto me pone en una conciencia de mi relación, en una conciencia clara, presente, de esa escalera de Jacob cuyo pie está en la tierra y su cabeza llega a los cielos, y los ángeles de Elohim suben y bajan por ella, de ese diálogo entre lo divino en que soy y lo divino que hay en mí. Y entonces... Paso a las mitzvotas, las 613, es ese número mítico, simbólico, impresionante, pero las veo como conexiones y desconexiones que a la postre me llevan a hacer correr por mí justo las energías que son propicias para quien vine a ser en este mundo y así arribar a la máxima libertad posible porque estoy perfectamente a tono, mi software es perfectamente compatible con el sistema operativo de la creación y todo va a funcionar bien, y ahí estoy en la máxima libertad, y así. Todo el camino de Sabiel es lo que yo tengo para mostrar, y, y tengo que mostrarlo con felicidad, tengo que mostrar que mi Teshuvá, que mi camino de retorno me hace feliz. En general funciona. Espero que te sea de ayuda y, y quiero saber cómo te va con eso. Sin ser pesado, cargoso, darles mucha teoría, Mostrar lo feliz que te hace vivir en eso y comentar de los pequeños milagros que vemos todo el tiempo por doquier. Algo así. Espero te sea de ayuda y voy a celebrar. Oír al respecto. Super. Muchas gracias, A ti, querido. ¿Quién sigue, amigos? Hola. Shalom, shalom. Hola, soy David y... Bueno, si, sí, si puedes de... hablar más fuerte Sí, se me oye mejor así a ver. Hola Un poco mejor, está bien, bien. Te, te entiendo Sí, vamos a ver si se oye mejor ahora Vale Adelante bueno, que se... eh, Os hablo desde aquí, desde Cataluña, desde España Desde estas tierras, desde Girona Desde donde ha nacido tanta cabalá Y, y, y de donde han salido grandes cabalistas también. Pero bueno, al margen de esto, me gustaría hacer una reflexión eh, al hilo de la lectura que, que hoy se, se ha hecho. O ha hecho, en este caso, rap Daniel. Y es que en algún momento hizo referencia a el creador y su creación. Y, y yo veo que debe haber en mi reflexión sobre esa lectura, creo que la, el creador y su creación debe ser de manera bidireccional. Nosotros trabajamos también desde nuestra divinidad, trabajamos nuestra creación como creadores en respuesta a una especie de ofrenda al creador, de respuesta al creador, en la cual pues, debemos ver pues, la, el adjetivo de la perfección en todo lo que hacemos. Sin, sin que salga desde el ego, simplemente viendo la vida o el camino de nuestra vida, que tiene que ser pues, el paso a paso, el, el crecimiento espiritual y, y, y la iluminación que tenemos que, que extender, es esa, ¿no? es encontrar la perfección de cada instante en el que estamos, para que de alguna manera eh, hagamos una ofrenda con una alta iluminación hacia Hashem, y que él en, en esas leyes de causa y efecto que a todos nos influyen, pues siempre encontremos la paz, la paz espiritual y sobre todo el buen camino y el saber hacer de, de esa divinidad que tenemos dentro y que, y que nuestra alma sabe digerir e ingerir a la vez eh, para hacernos mejores personas y en este caso más que personas. Persona. me gusta aplicar más la palabra ser, que es de donde venimos y, y la especie a la que pertenecemos es el humano, así que somos ese ser humano que debe expresar con la máxima gratitud el estar aquí, el ofrecer, el compartir, el escuchar, el aprender y ponerlo en práctica como antes citaba, ¿no? como una ofrenda al creador para que nos deja seguir creciendo y, y aprendiendo de él. Solamente era esto y y agradecer a todos que me hayas escuchado y, y, y encantado y emocionado de poder compartir tanta sabiduría y tantas buenas experiencias que he ido escuchando de, de todos los que participan en este grupo. Y es un placer estar aquí con todos. Muchas gracias y saludos desde, desde Cataluña. Muchísimas gracias, querido. digo ¿no? Cataluña es tierra de mis amores también. Eh, este, y, y te agradezco sobre todo la síntesis preciosa de, de esto que es lo que estudiamos y lo que buscamos y lo que construimos todo el tiempo, es tan importante que cada quien le ponga a, al, al contenido que compartimos, al contenido que hace los pasos que constituyen el templo, que cada quien le ponga sus propias palabras, sus propias metáforas, que cada quien haga su propia síntesis, no quedarse con las palabras que nacen de mí para eso. En el mejor de los casos, usar las palabras que nacen de mí como vehículo para llegar a las palabras que nacen de ti. De tu propia síntesis del camino sagrado con ayuda de Hashem. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir de sus reflexiones con nosotros? Mientras el sol se pone a mis espaldas. Mientras tanto, yo como no me di cuenta antes, voy a sacar una foto a esta escena que tengo adelante mío que ustedes no la ven y va a resultar una foto muy divertida. ¿Quién más, quién más quiere comentarnos algo? Shalom. Shalom, shalom. Shalom, no, Se escucha. Por supuesto. Bienvenida de todo corazón. No, no se escucha. Yo tengo mucho rato tratando de que había configurado mal el micrófono. Gracias. Tenía una pregunta, lo primero es que estudiando sobre las leyes de chora leí en una parte que hay que tener cuidado cuando reprendemos. No, te estoy oyendo entrecortado. Y Sí, pero intenta hablar más fuerte y más despacio, entonces logro hilar, porque se entrecorta por alguna razón. Perdón. Lo primero que quería contar es sobre las leyes de la eh, Hay una parte que nos recomiendan de cuando vayamos a, a, aprender a, a eh, tener la, el cuidado, si conocemos a la persona, de tratar de no decirle algo que promueva que él vaya a hacer la señora, o sea, que vaya a hablar mal todavía con más énfasis. Creo que no, lo que le habías respondido a Pilar, bueno, yo tenía esa pregunta y lo que le dijiste a Pilar me respondió a mi parte, porque, bueno, a veces puede tener un efecto muy negativo y yo rec re recordé esa enseñanza de tener cuidado de que el otro no vaya a hacer la por lo menos en lo que nosotros, en lo que está a nuestro alcance. Es eso muchas veces no se puede evitar, pero por lo menos tener esa conciencia de tratar de evitar que el otro haga daño con su palabra. Por supuesto, gracias por la precisión, porque es eso y, y, y no solo eso. Es también, por ejemplo, evaluar si no corres el riesgo de producir un daño más grande en vez de hacer un bien. A veces tú vas a ir a decirle a alguien, no, no seas malo, no hagas esto que estás haciendo, que estás haciendo daño, y va a encontrar a ese alguien en una actitud que va a demostrar, ah, ¿no quieres que lo haga? Bueno, ahora el doble. Eso también pasa. Y entonces en ese momento uno debe callarse la boca. Uno tampoco debe juzgar a alguien en el momento en que ese alguien está colérico, o enojado, o borracho. No es el momento de juzgar a alguien, ni de reprenderlo, por supuesto. Ni si está de luto. Este, hay que... Son las leyes de la Yonarrá, de maledicencia, pero son todo ese tipo de cosas que están escritas en la alajá. Ja. Pero en realidad, si, si te pones a rebuscar, eh, son cosas que las tenemos inscriptas en el alma. Nos podemos dar cuenta solos de, de cuándo es inconveniente, de cuándo vamos a profundizar una herida y cuándo por el contrario el prójimo se va a agarrar del cabo de cuerda que le tiramos y va a trepar. Con ayuda de Shem, qué belleza estar compartiendo esto, amigos. Eh, gracias. Y gracias. gracias. Y una pregunta también. Cuando estaba leyendo el libro de Shemuel, eh, a mí me vino una pregunta con respecto al sacerdote Eli, porque justamente recibió un castigo muy fuerte por no haber reprendido a sus hijos, pero ya parece que sí los no. entonces porque no reprendió sí, estoy, yo, sí, espera, espera, espera por, por favor, tu, tu última frase tu última frase salió entrecortada por completo y no entendí nada dices que Eli dicen que fue castigado por no reprender a sus hijos hasta ahí estamos sí, de acuerdo pero en la escritura hay una parte en la que dice que él sí les dijo que estaban haciendo mal entonces yo no entiendo por qué le reclaman si él lo hizo, les dijo que estaban haciendo el mal. La pregunta es preciosa. Eh, no sería responsable darte una respuesta así como sacada de la manga, encima estoy sin mangas. Eh, esto, está tratado, esto está tratado en la comarada. Eh, se me ocurre como hipótesis solo para no dejarlo sin decir nada al respecto. Que probablemente Elí, aparte de reprenderlos, eh, tuviera la autoridad como para impedir que hicieran lo que hacían. Eh, porque Elí era el sumo sacerdote. Pero con ayuda de Hashem hagamos un trato. ¿Me recuerdas la pregunta en la tertulia? Por escrito ahí. Y, y yo me hago una respuesta más completa. Con ayuda de Hashem. Gracias, Rob Gracias a todos. un abrazo Tenemos un trato. Miren qué belleza esta puesta de sol, amigos. Miren qué belleza nos está acompañando la puesta de sol todos juntos. ¿Quién más quiere decirnos algo? Bueno, parece que estamos completando. ¡Shalom, shalom! Bienvenido. Gracias. Un saludo a todos. Eh importante precisamente a veces es eh, hablar en el momento en que se debe de cosas y callar también en el momento en que no es conveniente expresar palabras yo creo que en este tema de reprender la represión siempre es hacia uno mismo siempre es hacia adentro porque si bien es cierto que la realidad es algo que nosotros llevamos ya adentro y esa es una expresión simplemente en el mundo físico de lo que somos, entonces la represión es también hacia uno mismo. Las circunstancias que nos están pasando, nosotros las creamos, entonces eh, la represión hacia alguien más es una educación misma que, que me estoy dando en el interior. Yo creo que precisamente por eso la divinidad, está dándonos la oportunidad de que a través del sujeto que somos, eh, podemos estar en armonía y en paz con el resto de las personas que, con las que tenemos contacto y, y trato todos los días. Es lo que quería expresar, y qué bonito paisaje, eh, de todos los momentos en tiempo presente, siempre disfruto mucho ese atardecer que nos brinda. Gracias y saludos a todos. Baruj Hashem, Baruj Hashem, gracias a ti de corazón. Qué mejor redondeo para nuestro encuentro que esta síntesis que nos viniste a traer, que es absolutamente cierta y correcta, por supuesto, seguro que a mí entender, todo empieza a la postre, todo lo que vinimos a hacer aquí es enmendar nuestro propio corazón. Todo es función de nuestro propio Tikkun. Y, y por supuesto que todo lo que hemos dicho en este rato va junto con aquello tan sabio de que cuando yo tengo capacidad de advertir un defecto en alguien más, tengo que estudiar qué me está reflejando a mí ese defecto. Porque si no hubiera en mí algo que, que es pariente analógico de eso que veo en el otro, yo no sería capaz de reconocerlo. De modo que incluso cuando reprendo a alguien más, entre comillas, lo que estoy haciendo es darme indicaciones a mí mismo. Todo va de ida y vuelta, todo es vibración. Estamos celebrando la semana entera de Hod, y, y Hod es eso, es la vibración entre arriba y abajo, y la vibración en horizontal entre iguales. Que ahí es donde está toda esta mitzvah a la que hemos dedicado, toda esta última casi hora, de hacernos responsables, de sernos responsables solidarios por nuestro prójimo y por el colectivo que nos integra. También por mera sabiduría. Es muy difícil pensar que alguien pueda llegar a ser completamente feliz y sentirse realizado si alrededor de él todos son muy miserables. Ese es alguien que tiene un gravísimo, una gravísima enfermedad en su alma. De modo que siempre es una vibración así. Y siempre a la postre se trata de agregar bien, porque muchas veces también la reprensión de la que estamos hablando es meramente dar un ejemplo contundentemente distinto. Y eso a veces funciona muchísimo más que decir, estás haciendo las cosas mal. Si yo, por ejemplo, siento que mi, mi compadre, cuando le toca pagar a él y comemos juntos, o sea, cuando comemos juntos y le toca pagar a él, este, él deja una propina miserable, que, que no está bien porque el mozo nos dio un buen servicio eh, y porque a la postre vive más de las propinas que del salario. Entonces, bueno, antes de decirle nada explícitamente al respecto, que acaso lo incomode o qué sé yo qué, yo puedo hacer la prueba de que cuando me toque pagar a mí, dar una propina especialmente generosa, o dar, aunque sea la propina que yo considero justa y que eso sea notorio a ojos de él, y, y eventualmente llevarlo como sin darse cuenta a preguntarme o a abrir el tema y cuestionarme por qué suelto tanto de mi dinero para agradecer a alguien que me dio un buen servicio y también tiene que vivir de algo, etcétera Son todos ejemplos. Pa. ¿Están viendo eso? Son todos ejemplos maravillosos. Eh, que, que van a lo mismo. Y a la postre siempre de lo que se trata es de hacer mi propio ticón Gracias, gracias por llevarnos ahí en medio del ticún de la Sefirá de God. Estar vibrando y resonando bien cosas buenas y buenas cualidades y buen amor. A ver cómo estamos aquí afuera. Caramba. La puesta de sol, en realidad, se nos va a terminar ahora enseguida, aunque Quedan, no sé, como 5 o 6 grados hasta el verdadero horizonte, pero todo eso está nublado. Y ahora mismo está a punto de desaparecer el sol hacia, hacia allí abajo. Y yo voy a aprovechar para un par de cosas. La primera, ayer compartí por todos lados y también por supuesto en el patio del templo, ayer en mi mañana, compartí una animación que hice de 30 segundos, con cántaros tibetanos de fondo, del cuadro Ser, que entre tanto se declaró completado. Eh, me importa, me importa que me comenten qué les parece ese tipo de cosa, porque tengo la sensación de que ese tipo de trabajo, pero eligiendo, eligiendo con el objeto de preparar meditaciones conjuntas, eligiendo los colores, las texturas y los sonidos. Eh, ese tipo de trabajos, ese tipo de, de obras creativas, pueden llegar a darnos muchas satisfacciones en nuestro trabajo juntos, en nuestras reuniones en el Templo de Pasos mismo, en esas reuniones en que vamos aprendiendo y ensayando formas de meditación que hacen más profunda nuestra plegaria, y más consciente en presente, ese puente entre lo divino en que soy y lo divino que hay en mí. Así que me interesa vuestra impresión acerca de esa animación que hice ayer, con el cuadro Ser, la obra Ser, que pertenece ya a nuestra amiga Aide. Eh, con ayuda de Hashem, probablemente mañana y seguro en los próximos días, aquí al lado, en el atelier el atelier de proa del barco, vamos a empezar nuestro próximo cuadro entre todos, compartido en live stream también, y vamos a empezar a jugar con, con esas ideas. Y por último recordarles, eh, el, el templo se constituye de los pasos de todos, así que aquí estamos en el patio donde nos tiramos en el césped como si fuera en medio del paisaje y conversamos y hacemos borradores de cosas. Y nos llevamos y creamos impresiones. Pero el trabajo de verdad de todos juntos es donde construimos. Donde hacemos cosas que quieren cambiar nuestro mundo. Y cambiar nuestra vida de veras con ayuda de Hashem. Desde estos mismos días es el templo de pasos. Donde sí es cierto, tenemos que invertir algo también de dinero. Porque hay que poder producir toda esta maravilla que estamos creando juntos. Así que... Va, va a ser el tiempo de que quienes, de quienes todavía no se incorporaron al Templo de Pasos lo hagan si alguien tiene enorme deseo de hacerlo y sin embargo el exiguo costo mensual o anual que propusimos le es demasiado alto por favor, converse en privado conmigo eh, si realmente no puedes pagar esa cifra bueno, nos vamos a encontrar no por eso te vas a perder y y que sean los pasos de todos los que nos lleven a hacer masa crítica y constituir cosas bellísimas juntos, como esto que vivimos, pero sustentable e iluminando hacia afuera, iluminando mucho, agregando mucho bien y mucha luz a nuestro mundo que está tan lleno de dolores y, y, y, y, y de cosas difíciles, y de gente que precisa que quienes nos sentimos capaces, desde nuestros propios dolores, heridas, cicatrices, pero sobre todo desde nuestra fe y desde el camino que compartimos y que construimos juntos, que somos capaces de iluminar desde nosotros hacia afuera. Bueno, con ayuda de que sigamos pudiendo hacerlo. Ayer me tenía que llegar el aceite especial para nuestro fuego perpetuo, no llegó, problemas técnicos, espero que eso sí va a ocurrir mañana. Mañana es víspera del Agba Omer, así que también puedo llegar a fallar. De todos modos es cuestión de dos, tres, cuatro días y entonces vamos a fijar para un par de días más tarde la inauguración del fuego perpetuo y de allí en más vamos a estar en el Templo de Pasos una o dos veces por semana para empezar haciendo ese trabajo que les he descrito que me emociona muchísimo y me genera muchísima expectativa y por eso os quiero a todos allí conmigo donde vamos a conectarnos por vía del estudio, ¿Vieron? mientras hablamos desapareció el sol detrás de las nubes. Vamos a conectarnos por vía del estudio con la Neshama, de alguien de quien queremos aprender, vamos a estudiar de su Torah, vamos a encender una mecha en nuestro fuego perpetuo para la elevación de su alma y entonces vamos a compartir así en cada encuentro una plegaria de los tres gritos asociando el mérito de ese tzadik a nuestra plegaria. Para que suba a lo alto y vuelva en resonancia perfecta a hacer bien en nuestras vidas y en nuestro mundo. Amigos, hasta aquí, hasta aquí hoy, me voy a hacer todo el universo de cosas que tengo atrasado con ustedes. Si, si hay alguien de ustedes que entiende de edición, de diagramación de libros y de preparación de libros para Amazon, y, y cuestiones por el estilo por favor contactate por, conmigo necesito urgente ayuda en eso no hay modo en que me alcance el tiempo para todas las bendiciones que queremos hacer y tenemos muchísimo material que no está saliendo este, por falta de, de ese tiempo dedicado al diseño y a la producción de las cosas con el formato que Amazon quiere para imprimir así que ahí seguimos seguimos juntos estamos en la tertulia y estamos en el templo de pasos tenemos la cantina porque la tertulia es del patio donde estamos al aire libre y adentro del templo tenemos la cantina del templo de pasos para temas que no queremos tratar en público cualquiera de nosotros es que acá estamos en un espacio público al que puede entrar quien quiera y la grabación es, la grabación de nuestros encuentros va a YouTube y, y es para todo el mundo en cambio, en el Templo de Pasos mismo, en la cantina del Templo de Pasos, que es el lugar de intercambio, allí estamos solo los que estamos y no entra más nadie. Estamos solo los que estamos comprometidos en el camino de que nuestros pasos constituyen un colectivo. Y en ese colectivo nos identificamos y hacemos y mejoramos y hacemos el ticún de nosotros mismos. Entonces ahí se puede tratar una infinidad de otras cuestiones que en un espacio público es más difícil. En fin, suficiente para hoy. Por ahora, estoy atento en Telegram y en todos lados. En unos minutos, esta grabación está disponible en el patio del templo, con ayuda de Hashem, y un rato más tarde, en el resto de las plataformas. Jabrim, mi brajá con todos ustedes. ¡Ah! Y mi gratitud enorme. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Saludos a todos.